Muy buenas noches con todos ustedes, qué gusto saludarlos, son las 7 y 28 de la noche, estamos muy contentos de poder utilizar un espacio de esta noche para conversar y dar a conocer un poco la palabra de Dios, compartan con las personas que quieran ver Facebook Live, lo pueden ver en Facebook Live, si quieren en este mismo momento, compartan con los amigos que puedan escuchar la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de los dones espirituales, la iglesia de Dios, no solamente cuando va creciendo, tiene problemas. Algunos miramos solamente la parte negativa, a veces, de las congregaciones. Hablamos mal de los pastores, hablamos mal de sus líderes, hablamos mal de los miembros. Y no nos fijamos que las iglesias tienen un propósito, el propósito de servir. Y ese servicio requiere de cada uno de los que forman parte de la congregación, requiere que desarrollen dones que desarrollen esas habilidades, aptitudes que Dios ha dado a todo ser humano para que podamos compartir el Evangelio y servir a las otras personas de la manera más adecuada. Dios, en su misericordia, desarrolló al hombre dentro de un contexto de habilidades. Le dio la capacidad de ver, de oír, de gustar, de oler, de palpar, de transmitir pensamientos, razonamiento, análisis, le ha dotado de una cantidad de interesante manera de proyectarse a los demás, de tal modo que los seres humanos tenemos la capacidad de desarrollarnos y convivir en comunidad. Pero cada vez que nosotros nos ponemos en comunidad o nos juntamos en una comunidad religiosa, con creencias similares, con concepciones muy cercanas, nos reunimos, siempre va a haber puntos de diferencia, siempre va a haber situaciones a veces incómodas, pero también Dios nos ha dado la capacidad de la tolerancia y también nos ha dado la capacidad de los dones que están al servicio de todos aquellos que de algún modo requieren de nosotros. Vamos a leer en el capítulo 12, del libro Primera de Corintios. Es un libro muy eclesiástico con prácticas religiosas, prácticas comunitarias que son importantes que aprendamos y por supuesto ya hemos aprendido sobre la idolatría, hemos hablado, aprendido sobre cómo cuidar nuestro cuerpo y honrar a Dios, cómo ser imitadores, hemos hablado acerca de la función de las mujeres en la iglesia y por supuesto también hemos eh, mencionado el día de ayer acerca de la cena del Señor o la santa cena, que simboliza la ¿Y por qué debemos participar de ella todos los creyentes? Cosas importantes ha escrito el apóstol a los corintios y por eso en esta noche vamos a estudiar acerca de los dones espirituales. Y él dice, no quiero hermanos, capítulo 12 de primera de Corintios, versículo 1, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Primer don, la dádiva del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo descendió sobre ti y tú le abriste el corazón para que él guíe tu vida, tú no puedes negar a Jesús como tu salvador. No puedes llamar a Jesús como un falso profeta o un falso Cristo, porque el Espíritu Santo, que es el don más grande dado al hombre para que pueda desarrollarse dentro de la vida cristiana, conducido por él hacia Cristo, hacia la verdad, por el camino que es Cristo, hacia la puerta que es Cristo, hacia la patria celestial, donde Cristo es el Rey y Señor, necesitamos el don del Espíritu Santo. Cada persona puede recibir ese don de la manera como el Señor Jesús lo recibió. Cuando él como hombre se presentó ante Juan el Bautista y fue bautizado por inmersión en el río Jordán, dice el Espíritu de Dios descendió sobre él para darle poder. Poder de análisis, poder de conocimiento, poder para presentar la palabra sin miedo, sin tener que obedecer a las estrategias del mundo, a las inducciones de este mundo, a las filosofías que el mundo siempre trata de meter en los grupos y en los líderes. El Espíritu Santo era el que guiaba a Jesús. Ese Espíritu Santo, cuando es dado a nosotros, nosotros tenemos el privilegio de conocer o reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Es el propósito de Dios que nosotros podamos testi testificar, testificar, acerca de Cristo, que él es nuestro salvador. Cualquiera que diga otra cosa, entonces sea llamado anatema, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente el Espíritu Santo, cuando llega al corazón de una persona o a su mente, el Espíritu Santo le da a conocer la verdad que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, dice el versículo 4, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Llega el Espíritu sobre la persona y los dones son manifestados de diferentes maneras, en diversas direcciones, con el fin de llenar la iglesia con servidores con diferentes habilidades y aptitudes para servir a la comunidad y dar a conocer del amor de Dios. También hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. El Espíritu es el mismo. Dios es el mismo, Jesús es el mismo. Unidad de propósito. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Si tú tienes el Espíritu Santo, se va a manifestar en ti, no para destruir, ni destruirte a ti, sino para construir, para provecho de los hijos de Dios y aquellos que están conociendo esta verdad. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría a otro palabra de ciencia según el mismo espíritu. En el versículo 8 ya el apóstol identifica en la iglesia la capacidad de discernimiento, la capacidad de poder hablar con sabiduría las cosas de Dios. Identifica también aquel que puede de, de, de reconocer la ciencia de la verdad la ciencia de, la, de, la, de los planes y objetivos de Dios para la raza humana y para el universo. El que tiene el Espíritu de Dios recibe la unción y esa unción lo capacita para convertirse en un testimonio, en un testificador, en un discípulo de Cristo para revelar las promesas y establecer en el corazón del ser humano esperanza y fe para todo aquel que quiere llegar al reino de Dios. Dos características importantes. Sabiduría, gracias al discernimiento. Ciencia, palabra de verdad, bien fundamentada, gracias al mismo Espíritu. También a otro, Dios le da poder, pero en la fe. Su fe hace que su Espíritu sea firme. Y su esperanza esté afirmada en aquel conocimiento de Cristo revelado por el Espíritu Santo. Y a otros también Dios por el mismo Espíritu les da dones de sanidad. Podemos incluir en este, en este mundo de, las, de la sanidad aquellos que tienen la capacidad de Dios para poder sanar sea con oración, sea con, con tratamientos médicos, la capacidad que tienen los científicos de la medicina o los que están relacionados con él, para poder servir a Dios con el don de la sanidad. También se manifiesta en, en otros haciendo milagros. La palabra de Dios dice a otro el hacer milagros. Milagros. Era casi una, un detonante importantísimo un hecho que sucedía ineludiblemente que cuando los apóstoles llegaban a una ciudad para predicar el Evangelio de Cristo, siempre hacían milagros. Resucitaban, sanaban, levantaban cojos, sanaban leprosos. Era cosa interesante. ¿Cuál es la razón? Dios les había dado a ellos a través del Espíritu el don de hacer milagros. A otro también de profecía. Muchos de los escritos de la palabra de Dios, escritos por los apóstoles, muchos de ellos fueron y recibieron don de profecía, como el mismo Pablo, como el mismo Juan en el libro de los Apocalipsis o Revelaciones. Pero todas esas cosas el Señor lo dio también para construir la iglesia. A otro le dio discernimiento de espíritus. Ah, este espíritu es de Dios, este no es de Dios. A otro, diversos géneros de lenguas. Aprendió a hablar en lenguas. Y a otro, interpretar las lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Tal vez debemos reflexionar en esto. Cuando una persona dice tener razón de lo que dice tener, cuando una persona dice que está hablando de parte del Señor, el Señor me ha dicho, el Señor me ha manifestado, el Señor me ha mostrado, han escuchado ustedes muchos pastores predicando, algunos hasta apóstoles y profetas, dicen, Dios me ha mostrado. Se autoproclaman profetas, se autoproclaman milagreros, se autoproclaman predicadores, apóstoles, pero las cosas que hacen, no demuestran que ellos están siendo guiados por el Espíritu de Dios. Muchos de ellos están guiados por el Espíritu de, de, de poseer más cosas, de poseer más cantidad de gente, de aumentar sus centros de reunión para tener mayor rango, estar como bien reconocidos por su crecimiento empresarial y eclesiástico, más están interesados en ese tipo de cosas. Llevan una vida realmente eh, desordenada, muchos de ellos que nadie se da cuenta, o son hombres que viven de la lujuria, de la riqueza, se llenan de carros, se llenan de casas, viajan, compran hasta aviones y son personas que han crecido económicamente y se han olvidado que el evangelio es para servir. Dice la palabra de Dios que todo lo que han, hemos leído como manifestación del don del Espíritu Santo debe manifestar un crecimiento en las cosas referentes a Dios en el conocimiento del plan de salvación, en el conocimiento de Cristo y su razón, ¿por qué murió por nosotros? ¿Y cómo nos alcanza a nosotros esa muerte? ¿Por qué Cristo cuando murió nos alcanzó a nosotros como, como pecadores? ¿Por qué cuando murió Mahatma Gandhi o, o, o la madre Teresa o algún otro líder religioso en el mundo no nos alcanzó a nosotros? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué si la muerte de Cristo si es expiatoria para nosotros los pecadores? Tenemos que saber eso. Y eso lo revela el Espíritu de Dios. Mañana, cuando nosotros repasemos el capítulo 12, desde el versículo 14 en adelante, vamos a leer un poco acerca de cómo nosotros, eh, formando parte de un grupo cristiano, religioso, si queremos llamarlo, si tenemos el mismo Espíritu, que da los dones a su pueblo, este espíritu debe mantener con los dones manifestados de cada uno de los miembros de este pueblo, unidad y no división. Vamos a repasar un poco eso, porque al final lo que nosotros queremos al unirnos a una congregación es vivir en paz y en convivencia adecuada, esperando las promesas de Dios. Es casi como un matrimonio cuando dos parejas están enamorados, se casan, se casan para vivir en paz, y muchas veces hay más divisiones que vivir vida en paz, y a veces en la iglesia sucede lo mismo, conocemos a Cristo, nos unimos a Él, como la Biblia dice que somos la esposa de Cristo, como iglesia, nos unimos a Él, y en vez de unirnos para vivir en paz, vivimos en disensiones, y el apóstol Pablo está tratando de llamar la atención a los hermanos, que si ellos realmente tienen el don de Dios, el don del Espíritu de Dios, los dones espirituales que Dios da, debe la iglesia mantenerse en unidad. Mañana, a las 7 en punto, vamos a estudiar un poquito acerca de eso, porque debemos dedicarle un poquito de tiempo para ver cómo la unidad ayuda a que el mensaje de Dios no tenga tropiezos y pueda crecer para la honra y gloria de nuestro Señor. Que Dios nos bendiga a todos en esta noche. Que esta meditación, que siempre la hacemos como parte de nuestro programa Reflexiones de la Biblia, puede ser para usted y para mí una ayuda para crecer gracias a los dones que Dios nos da mediante su Espíritu. Pídele el Espíritu Santo y que te llene de los dones del servicio para la honra y gloria de nuestro Salvador Jesús. Amado Padre que estás en los cielos, oramos, oramos esta noche agradecidos porque estamos en tu santo sábado, ese día que tú en la creación has separado para que nosotros podamos tener una comunión personal, individual, importante contigo. Bendícenos, que al escudriñar tu palabra en esta noche, los que nos escucharon, hayamos entendido que Dios, el Padre, envió a su Espíritu para confirmar a Jesús en nuestras vidas y esos dones que producen nosotros sean para el servicio y para hacer testimonio a otros de que amamos y creemos en Jesús, nuestro Salvador. Te rogamos, Señor, que tú puedas bendecir a toda persona que escuche y escuchará este mensaje. Esta noche tenemos un pedido especial y quiero compartir con mis hermanos. Tenemos al doctor Fernando Montalvo, muy delicado de salud, un hombre que ha servido como médico muchos años en la ciudad de Arequipa. Queremos orar por él para que tú, Señor, pongas tu mano sanadora y lo levantes y le muestres al mundo de que tú tienes poder para sanar cuando tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. Levántalo de su lecho de dolor. Dale fe a su familia, a sus hijos, a su esposa y enséñanos, Señor, el camino que debemos seguir siempre, puesto nuestros ojos en Jesús, nuestro Salvador. En su nombre te pedimos todo. Amén. Que el Señor te bendiga en esta noche. No olvides, siempre tu programa por Facebook Live, el programa Reflexiones de la Biblia, con este servidor, Boris Darmo. Nos vemos mañana a las 7 en punto. Chao, chao.